Tendría mis 12, 13, 14 años, eh, del pueblito de Orinoca, mi pueblo que me vio nacer. Y más abajo son bofedales, vertientes de agua, llamada Cruz, si Sale eh, cuatro vertientes, una cruz, llamada Cruz. Estaba caminando en mis sueños, y veo víbora, víbora, víbora, víbora. ...grueso, delgado, pequeño, largo... ...hay un momento que no puedo caminar ya... ...me miro ahí, por debajo de mí víboras... ...empecé a llorar... ...y desperté llorando... ...ya no podía dormir... ...y cuando tenía mis 15, 16 años... Eh, ...soñé que había estado volando... ...de Orinoca, con los Orinoca... ...hacia mi cerro Cuchicuchi... Mm me cerro, creo en mi cerro, ese no da riqueza, sino el poder político. Estaba volando, pensando, así debe volarse en el avión, se decía, y de golpe nube. Entra la nube. en salud nube empiezo a asustarme, ya no veía nada. Otras empieza a llorar y despierto llorando. El tema del sueño de las víboras, comenté a mi madre. Mi madre me dijo: He visto. En tu vida no te va a faltar plata. Solo me dijo eso. Pero cuando informé a mi padre de mis sueños, no que está en el libro, ¿no?, de la opinión del palacio, dije a mi padre, me sueña así. Evo va a ser algo en la vida. Para ser respetado en la vida, hay que saber respetar a mayores y menores. Y aprendí bastante de mi padre. Estaba mis sueños de niño. Y para ser dirigente de la Central Campesina, había estado caminando como soldado, bien, como regla en el camino en San Francisco, conoce mi sindicato. Y aún a sus dos o tres días gané la Secretaría General de la Central 2 de Agosto, la primera dirección sindical de cargo importante. Últimamente, a ver, hace, debe ser hace una semana atrás o dos semanas atrás, en Michaco, donde tengo las piscinas de Tambají. Estaba caminando, caminando, va, empezó a volar. He volado, y empecé también a aterrizar caminando. No me he caído, aterrizé, pero volé. Y en mal sueño, a veces en Orinoca, debe ser también hace dos, tres semanas, no me acuerdo bien, ha una torre, como, como una antena de la, de la Entel. Y la, la parte, la punta se cayó, mm. pero no se cayó todo, se estancó por ahí. Se estancó ahí. Pero no el, todo, toda, toda la antena. No, sino son do, como dos partes. La, la, la, la punta se cayó se quedó ahí. Muy raro, me ha preocupado. Son últimos sueños, cuando decía sueños de antes, de hoy. Y, y Álvaro, ¿eres de soñar eh, hace pocas semanas? O, o, ¿Y de chico te acuerdas? Y, y doy, continuando con lo que decía Evo, doy fe de, que, de la gran capacidad que tiene Evo de soñar y de acordarse y muy vinculado a cosas que van a suceder y han funcionado. Soy un estudioso de los, estudios, de los sueños de Evo y estaba muy atento a cómo él se sentía para enfrentar retos, eh, problemas que había en gestión de gobierno. Y, en, en mi caso, claro, como todo ser viviente me sueño, pero no me acuerdo. ¿Cuál es la persona que más te ha influenciado de, de cuando tú eras joven, Evo? ¿eh? ¿La que más tú le escuchabas y decías, uy, esta persona, todo lo que dice le presto mucha atención? En temas de moral, de ética de disciplina mis padres. ¿Y qué, qué tu mamá, tu papá, qué, qué, qué cada quien te decía, qué era lo más importante? Eh, algo interesante, en mi familia, la familia moral es en mi comunidad de Isayabi y... Y ahí, eh, su ubicada el cantón Orinoca era muy querido, muy respetado ¿y sabe qué decían? los morales no pegan a su mujer y mi madre me decía a la, a la mujer no se agrede físicamente no se pega y mi papá bueno, su, su doctrina ¿no? no se pega a la mujer la mujer es costilla del hombre si pegas a la mujer, tú mismo te estás pegando. Es parte de los valores que me dejó mis padres. Y en, te en temas políticos, sociales, yo leí de, de, de jovenzuelo el eh, libro de Fausto Reinada: La Revolución India, La Tesis India, el, Partido, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia. Y también me, ha, me ayudó bastante el libro de Tomitila Chungara. ¿no? cómo la han detenido, en la cárcel ha tenido su hijo, le echaron con agua a los militares. Era doloroso conocer ese, yo diría, me ha influido bastante. Ahora, eh, toda la familia, eh, mi profesor, que era mi primo, Gerardo Vilcaima, yo, Evo Aima su mamá y mi mamá eran hermanas. Hermanas y hermanas. Ha sido profesor de geografía cuando estaba en colegio, en Orinoca todavía, hasta primero, segundo, medio. Y ahí nos explicaba con mucho cariño. Era militante del Partido Comunista, le aventó mucho. Creo que este año, con el tema de coronavirus, falleció. Siempre acompañaba con su tarquita, sí, fiestas, actos, no faltaba. Claro, era del aire eh, Collana. Entonces, los compañeros, ¿no? Me acuerdo de un profesor que también falleció, el profesor Justiniano López, y entraba a las clases y hablaba de nuestra realidad, de nuestra situación. Creo que era profesor de geografía. ...que decía? Usted es joven, tan simpático, con semejante melena. Antes estaba de moda, pantalón Patalón ancho, ancha, de botas anchas, <risas> lindos, simpáticos, pero viven en una casita de Ollín. ¿Qué es Ollín? Tanto atizar, fuego se hace ahí, no como negro, y gotea. Ollín, gotea. Somos de esa familia. le protestaba yo, dice, ¿por qué tiene que hablar de mi familia, de mi casa, de mi cocina? Yo, no, no aceptaba. Mentalmente tampoco protestaba ante el profesor en la, en la escuela, en las aulas. Va pasando tiempo, me di cuenta que era el mejor profesor. En ¿Ah? ese momento no me he dado cuenta. rebela a los chicos, pues, qué clase de profesor. Después me conoció, nos conocimos cuando era diputado, me acompañó, muy el profesor. Y cuando gané la presidencia, lloró el profesor. Qué lindo. ¿Ah? Lloró el profesor. Cristiano López, muy buen profesor, pero eh, eh, nos hacía conocer la realidad, pues explicar cómo no va a mejorar. Claro, no se conocía fruta ni verdura. La comida era maíz, trigo, quinoa, chuño, papa, eso era, con carne con charque. Entonces nos explicaba por qué no comen fruta, por qué no comen verdura, como su casa. Era duro cuestionamiento. ...yo quería que me abres geografía y no, y no de estas cosas... ...protestaba momentáneamente, pero era el mejor profesor para mí. Qué linda historia, cómo marcan los, los maestros y maestras. Mm. Álvaro, ¿y en tu niñez, tu infancia, quién te dejó así como esas huellas... ...que todavía seguramente se te vienen a la cabeza? En mi madre, fundamentalmente a la madre. ¿no? vivir desde el propio trabajo... No vivir de rentas, ni vivir de ahorros, sino vivir de tu trabajo cotidiano. Un hecho muy, me, me parecía muy digno. Y la segunda cosa, eh, principios y lealtad a los principios. A muerte. Una vez que uno decide y tiene una serie de valores y objetivos, cumplirlos, pase lo que pase, no importa el tiempo. Eh, creo que esos dos, bueno, muchos más elementos, pero esos dos me han marcado... ...como una gran herencia que viene de mi madre. No creo que sea solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Es importante, importante ser humanista, progresista... ...tal vez socialista hasta cierta parte. Pero si no eres antiimperialista, no eres revolucionario. Esa es nuestra diferencia. Pongo ejemplo, no tengo por qué mentir. Chile gana la derecha pero también gana después socialistas y no cambia nada. ¿En qué clase de socialistas es eso? No son antiimperialistas. Y ahí creo que nosotros tenemos mucha moral, autoridad para hablar sobre el, eh, el capitalismo, ser anticapitalistas, antiimperialistas, que no solamente hablamos sino demostramos en los hechos. Eso nos ha permitido cambiar. Álvaro, ¿cuál es la principal virtud que... ...que después de tanto tiempo ves en, en Evo... ...si te tienes que quedar con una... ...que seguramente son muchas... ...y sí, son muchas... ...pero la primera... ...la más importante... ...la que siempre he admirado... ...su capacidad de... ...tejer... ...lealtades, alianzas, acuerdos de lo popular... Eh, ...tan pronto estabas ya... ...en tu cabeza... ...el cómo regresar... ...¿cuáles eran tus... Lo, ...razones... ...porque el resto... ...nos costaba mucho ver... ...a casi todo el mundo... ...y tú ya estabas después de recuperarte rápidamente hubiera sido al mes mm. sabes porque el exministro de la presidencia el primer ministro de la presidencia del gobierno de facto jerez Sustiniano, se comunicó con Carlos Romero y dijo queremos hablar con Evo esta movilización solo puede parar Evo el mm. diálogo debe ser fuera de Bolivia yo dije, no, que sea en Bolivia. Está, era así. Entonces, a ver, no sé si es importante decir, que diremos de una vez. Cuando estaba en plena batalla, ahí tiene el llamado pacificación, pacificación como un instrumento de reconocimiento, de legalización, un gobierno de facto primera reunión, Juan Carlos Barachi con, la, con, la, con el gobierno de facto, después de la reunión con la Añez y compañía, sale diciendo un gobierno de transición, A sus dos o tres días empieza la negociación con Pacto de unidad, ahí, ahí derrumbaron la derrota de la, de la derecha de los golpistas, se ha y claro, eh, yo me acuerdo que, como planificamos, retornar. Sí. Creo que en algún momento yo incluso he tuiteado, creo, decía, ¿dónde soy útil? Sí. ¿Asilado o encarcelado en Bolivia? Si entro, se me si, si nos detienen, encarcelado en todo caso. Yo decía, lo peor, encarcelado sirve más que asilado. Y saludo en este viaje no ha sido tan reservado ¿no? a Cuba. Ahí Raúl, especialmente Raúl, le dijeron, Evo, no puedes volver, te van a meter a la cárcel. Yo dije, yo estaba tantas veces en la cárcel, no tengo miedo, miedo a la cárcel. Estaba meses, no siempre como dos años, pero estaba muchas veces por, por cuatro o cinco días, por un mes, creo que máximo, estaba entre confinamiento y la cárcel, como a dos meses máximo. Sí. ¿No? Entonces, no, yo estoy acostumbrado a eso, no tengo ningún miedo. Pero Raúl me dijo, Evo, ahora es Evo de otros tiempos, es otro Evo. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Con quién me ha convencido Raúl? Me dijo, si te meten a la cárcel, te van a envenenar sí. o van a crear una revuelta de los carcelarios y ahí te van a matar. Cultura de la solidaridad. Fantástico, fantástico. Mm. Es una cultura. Y sobre, pues, claro, porque ha habido muchos argentinos que han sido exiliados y han vivido en otras partes del mundo. Y me tocó estar en cinco departamentos, conseguidos por varios compañeros que están acá. <risa> y era gratis. Pague los, las expensas. ...pero no pagamos alquiler y, y íbamos con Claudia y con Alba de un departamento... ...luego a otro departamento ya nos daba vergüenza porque eran jóvenes... ...activistas, militantes, que se salían de su departamento con su toalla... ...y su cepillo de dientes y nos dejaban su departamento para que viviéramos nosotros. Eso a mí me enamoró de inicio, ese tipo de solidaridad tan, tan plena... ...poder conseguir trabajo rápidamente, poder meter a mi nena al, a la guardería... En todas partes por donde había posibilidad esta colaboración tan desprendida del, del pueblo argentino. Yo eh, eh, lo valoro, me enamoró eso. Fantástico. La segunda cosa que me ha encantado es mmm, el empoderamiento de las mujeres. La mujer eh, argentina tiene, y me encanta eso para mi hija, tengo una niña de cuatro años y, y, y me gustaría eso, que se expandiera por el mundo, por América Latina. La mujer se sabe con poder. Evidentemente faltan muchas batallas, pero aquí en Argentina ha logrado mucho reconocimiento, mucho empoderamiento en el lenguaje, en los gestos, en las actitudes, en el caminar, en todo. Y eso lo valoro muchísimo. Creo que es una gran lección para el mundo entero. Y eh, el parque. <risa> el yo llevaba a mi niña al parque y los niños niños y niñas mezclados intercambiando hay una cultura del parque muy linda que es una forma de construir socialidad no, no solamente están ahí en el, en, con el chateando o están con el, la tableta jugando, se van al parque y juegan se trepan, comparten te piden galleta, te piden como si fuera su familia, cualquier nene te pide lo que sea y tu nena va a pedir también lo que sea. Me encantó esa manera de construir una socialidad de calle, de, de parque, de plaza, que es tan importante para la formación espiritual de los niños. Yo creo que Argentina ya es un sello, eh, tanto México y Argentina, por, por todo lo que fue. Eh, para ir ya terminando, quería preguntar algo de Bolivia, eh, hablando del golpe de Estado. Evo, ¿crees que todavía hay ganas de golpe de estado en Bolivia por alguna parte de la sociedad a día de hoy eh, yo siento después que ha asumido la presidencia Ronald Trump Trump, Trump, Trump, Trump de Estados Unidos eh, vuelve el fascismo, el racismo sobre todo y en Bolivia pequeños grupos la nueva derecha populista pero racista y eso nos preocupa. De frente, además de eso. Como usan algunos pe pequeños grupos de al indígena, algunos sectores sociales, ahora se meten en los barrios. Antes siento que no había eso. Sí, sí usaba para las elecciones momentalmente, pero ahora es el primer momento. Eh, tienen sus metas, pero también la justicia no acompaña, lamentablemente. Yo sigo convencido, si la justicia en Bolivia, desde el primer momento, solamente hubiera hecho justicia, algunos derechosos no habían sido gobernadores ni alcaldes. Invitar a la reacción de la justicia boliviana. Y si quiere justicia, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina. Si se juzga, no se van a atrever, no se van a, atrever a hacer golpes de Estado en toda América Latina. Entonces, ahí pues queremos que, que, que la justicia actúe eh, haciendo justicia. Están tantos muertos, tantos heridos, detenidos de injustamente. ¿Qué eh, mandamiento de aprehensión? ¿no? Detenga y ya estás en la cárcel, sí. sin ningún proceso. Ah, recién están abriendo procesos. Es como algunos sectores, recuerdo, un pequeño grupo de indígenas, ¿no? marchan unas semanas recién hacen su pliego. Era parecido, ¿no? Detienen y recién <risa> empiezan a procesar. ¿Sí? <risa> Álvaro, ¿crees que hay todavía ese magma, eh, al menos parcial, de ganas de golpe de Estado en Bolivia? Y no solamente en Bolivia, en el continente y en el mundo. Creo que esa es la nueva realidad. Hay una derecha radicalizada, un pedazo de la derecha, no, ya no marginal, sino creciente, ...que la, tiene una mirada instrumental de la democracia. Si la democracia le sirve para ganar, bien. Entonces, si la democracia no le permite ganar, está dispuesta a quemarla, a prenderle fuego. ¿Lo ha hecho en Bolivia? Casi lo hace en Estados Unidos. Una de las democracias más antiguas y sólidas del mundo. Casi destruyen su Capitolio, como la gente y sus diputados ahí adentro. Y hasta el día de hoy Trump sigue hablando de que ha habido fraude la, la consigna, la bandera de fraude es la nueva consigna de una derecha perdedora electoralmente que bajo el pretexto de que ha habido fraude puede usar la violencia las armas y en el caso de Bolivia el asesinato, la masacre para eh, preservar y defender sus intereses entonces, esto ha pasado, lo que ha pasado en Bolivia no es una excepcionalidad mundial, es una tendencia que puede mundial Foco Estados Unidos, foco Bolivia, cercano Brasil. Bolsonaro anda amenazando con que no va a reconocer las elecciones del año que viene si es que no hay un control electoral mejorado como él quiere. Y creo que esa, esa derecha eh, antidemocrática está incubada en otros lugares del mundo. Algunas veces más marginal, otras no tanto, pero está ahí. Ha entrado al siglo XXI, en su segunda década, una derecha golpista y hay que estar como atento, no confiarse. Nosotros estábamos confiadísimos con Evo. Habíamos unificado a los sectores populares, habíamos dado paso a los sectores empresariales, habíamos dignificado a policías, habíamos dignificado a militares. Y resulta que un día para el otro, policías y militares dignificados y sectores empresariales pequeños que habían hecho negocios en nuestro proceso de cambio, se vuelven golpistas. Ojo con el golpismo, no, no ha desaparecido, el golpismo ha renacido de otra manera. El golpe no solamente es de carácter militar, un golpe congresal o un golpe judicial. Esa es la otra novedad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esa situación. Yo Jorge que hemos batido el récord en todo de la permanencia. ¿Supera hasta Santa Cruz? Sí, totalmente. Y lo más importante, es que el Álvaro ha sido un compañero y no un cliente. Durante todo ese tiempo nunca me he pedido a ser ministro, ministra, carito, nunca. ese digo, es verdadero compañero. Y con pena vemos ahora. Algunos compañeros no más pierden su tiempo en coteo. Me duele mucho. Yo más bien pediría, sugiérame, aquí no pueden encontrar, no es sencillo encontrar en mi experiencia, compañeros comprometidos con esta revolución, pero también compañeros con mucha conciencia social, ojalá con experiencia de gestión pública. Eso es de difícil. Yo siempre digo, para mí, para nosotros, ha sido sencillo ganar la selección, siempre ganamos todas. Pero conformar el equipo de trabajo es lo más difícil. Y nunca ha habido este coteo, insinuar siquiera. Yo pedía, a los ministros, como a Héctor Arce pedía, necesitamos un jurista. Cuando me ponía uno, dos, tres acá, acá, pues escoger converso unos. Pasan un mes, dos meses, él o ella otras son sacar, hay que cambiar urgentemente porque no está rendiendo, y después no otra digo, Héctor, otro, no, no, no, ya, ya tiene miedo a sugerir pero algunos saben cómo si ella o nada él o nada, problemas que tenemos en este momento segundo, eh, tampoco Álvaro se metía en Cuestiones, por ejemplo, la elección de candidatos, candidatas para autoridades electas. Entre el transporte federado y el transporte libre, uh, peleados todo el año. Pero cuando se trata del MAS y el PCP, cuando se trata de EVO o Nuestra Revolución, juntos sentados, acordando. Igualmente, las cooperativas mineras con mineros estatales, uh, todos pelean por área. Estas Reuniones como, como era tensionado. Pero cuando se trata por la patria, todos unidos. Creo que ahí hemos sido factores de unidad. Y algo que no me gustaba lo que me decía el Álvaro, Evo, es muy obsesivo, algo así. Obsesivo. ¿Por qué, me, por qué obsesivo? Entonces, cuando me propongo, pues... Hay que, ahí vas. Ahí vas. No hay nada que te detenga. Así es. Y, y ahí, A ver, generalmente... Los vicepresidentes han sido conspiradores de su presidente. Hablemos solamente del 64. Sí. Víctor Paz Estensor, presidente, ganó. Vicepresidente general, René Barrientos Sorduño. Yo leí un reportaje. Bueno, usted siempre lee, debe, estar, debe tener mayor información. La embajada de Estados Unidos ha dicho, Víctor Paz Estensor que si no elegían un vicepresidente militar, los militares iban a dar golpe de Estado. Y Víctor Paz Estenssoro, el año 1964, la eligió a, a el vicepresidenta René Barín Sortuño de la Fuerza Aérea Boliviana. 6 de, 6 de agosto jura? ah, no juran, no, así jura más, no, no me equivoco. <risa> y... y, y y el 4 o 5 4 de, de noviembre. noviembre del mismo año su vicepresidente da golpe de estado. Después recién en recuperamos la 83, 4 recuperamos la democracia, 82, 82. Jaime Paz Zamora su vicepresidente de Rancilas Suazo conspirador negociando. Que yo sepa, espero no equivocarme, Mir nació como guerrilleros para tumbar a la dictadura de Banzer. Y finalmente gobierna con Banzer. Esa es la clase política de la derecha en Bolivia. Tuto. Otro conspirador. Yo escuché en Panamericana, decía, la primera dama y la esposa del vicepresidente están cocinando, preparando almuerzo en el palacio para que el presidente y el vicepresidente puedan hablarse. Si no, se hablaba el presidente, el vicepresidente. Teníamos unos trabajadores, ¿no?, uh, en, en palacio quemado, en la residencia, allá viejitos. A mí me contó ah. barbaridades. La pelea era por plata. La esposa de Banzer, cada fin de semana, iba a cada departamento y volvía con maretas de plata. Y, y los que trabajan, nos contó. En, Sí, la verdad fue tan interesante. Sí. ¿no? Álvaro, ¿te había y, dicho tantos piropos eh, antes o no? No. Es la primera <risa> vez así que te lo dije así al aire, ¿no? Que eres tan y, leal, ¿no? Y, y, y claro, la esposa del vicepresidente seguramente no hacía nada y era pelea entre ellos. ¿no? Y el. Carlos Mesa. Carlos de Mesa. ¿no? Esto conspirado su es presidente. Entonces. ¿Me dejas que te de diga otros, algo, Evo, perdona? No solo es virtud de Álvaro, y esta es una opinión personal que voy a decir solo esa, sino también es virtud tuya por generar tanta confianza en el número dos. O sea, son dos cosas. Una cosa es la virtud de, de él saber su rol en la historia, pero creo que tú siempre supiste darle también ese espacio tan importante que tenía Álvaro, ¿no? Creo que es un ida y vuelta, ¿no? No sé, eso es un poco una lectura que a veces no es fácil también, de que un presidente te dejó tanto espacio, ¿no, Álvaro? Sí. Para terminar. Sí. El tema es, hay que enamorarse de la patria y no de la plata. Y ten, tenemos moral para hablar de eso. Cuando yo era diputado ganaba 25 mil bolivianos. Y bajaba 15 mil bolivianos. Y tú puedes contar, ¿a cuánto quería bajar el sueldo del presidente? A 5 quería bajar. Sí. Así que no, no, hemos hecho, no hemos hecho política por plata, sino por la patria. Esa es una de las, eh, no sé si un compromiso que teníamos... Solo quiero decir. De, de hecho, vivo en, en bol, México. En Bolivia, en este momento ando con un carro prestado. Claro. ¿no? Y para mejorar mi casita o invertir en tambaquí. El tambaquí es un pescado muy rico, le vamos a hacer publicidad, ¿no? Otro día. <risa> <risa> y tuve que acudir al préstamo, me prestó sí. 80 mil dólares, mi casita, y, aparte, invirtiendo. Y yo. ...puedo volver al trópico, ya estoy en trópico... ...me voy a quedar allá... ...porque vengo de ahí... Eh, ...yo gozo yo yo mi libertad... ...y tierra libertad... ...cuando uno tierra puedes trabajar las 24 horas... ...como también puedes jugar... Pues, ...puedes bailar... Es, es, ...es un gran deseo... ...solamente quería aclarar... De, de hecho quiero decir algo... ...en la línea de lo que dice Evo... Eh, ...en México... ...ese mismo domingo del que hablábamos antes... Los dos se preguntaban si tenían plata en el bolsillo. No tenían plata en el bolsillo. Yo recuerdo muy bien, y lo cuento acá en, en el libro, porque Evo le pregunta a Álvaro: Álvaro, ¿tienes algo de plata en el bolsillo? Y Álvaro lo mira como diciendo: No, que no tenemos nada. La gente imaginaba que teníais maletines llenos de nada. ¿no? De... ¿Qué, qué diferente, ¿no? Álvaro, todo en ese sentido, en el término también de la honestidad, ¿no? Es que esa es una de las virtudes que la gente supo hallar en Evo desde el principio. Un dirigente honesto. Un dirigente que dice la verdad, que no puede mentir, no anda con dobleces, ni por diplomacia, ni, ni por nada. Dice lo que es. Y eso le gusta a la gente. no lo está calculando el lenguaje para hacerte sentir bien o mal. Lo que piensa, te lo dice. Y asume las consecuencias. Y la gente lo capta. Es decir, es un hombre sincero. Y lo segundo, es un hombre muy trabajador. Es un tipo que... Si no se despertaba a las 5 de la mañana, aunque haya llegado a las 3, sentía que estaba recibiendo un salario sin trabajar. Y era su obsesión de estar a las 3 de la mañana, a las 5 parado, trabajando hasta las 10, 11, 12, 1 y 2. Y si decías, oye, duerme, duerme un poco. Él sentía de que estaba traicionando la confianza de la gente que le paga un salario. Para que trabaje 20 horas, 21 horas al día Incluido sábado y domingo Sin exagerar Sin exagerar durante los 14 años Yo ¿Qué le seguía es que la... Me, me deben de vacaciones ah, Porque <risa> nunca tomó ninguna vacación Y se debe tomar vacaciones Te deben 15 como tres años año. entonces Y nunca tomaba La idea de vacación para él no existía Y evidentemente El tema de eh, la honestidad Es un hombre que Vive de su trabajo lo que tiene, lo paga, vive trabajando, si ha tenido un premio lo ha gastado, rinde cuentas ante la población, jamás ha sido un hombre de negocios, por lo general en los gobiernos de derecha entran para hacer negocios, para, para hacer negocios de las empresas de sus familiares, para juntar dinero, para llevar su dinero a los países fiscales, Evo Morales, al igual que Álvaro García la plata que tienen a la que recibía de su salario. Y luego, si no había salario, no tenían plata, <risa> tenían deuda. Y este, ese, ese es el ego que yo he conocido desde que era dirigente sindical, un hombre plomada, de una honestidad a muerte, eh, y el dinero público como dinero sagrado. Y eso es lo que le enseñaba a la gente. El dinero que es del Estado es un dinero sagrado. Dinero que no se puede ni arañar 10 centavos, ni malgastar 5 centavos. Porque no le pertenece a uno, le pertenece al pueblo. Así fue los 14 años, así se comportó y ahora así lo tenemos. A un hombre que ahora está planificando su futuro trabajando. ¿De qué va a vivir Evo? Trabajando, no le queda de otra. ver la manera en que cómo vende tambaqui. Tambaqui es un pescado que riquísimo, se da, eh? que se da en, el, en el trópico, es riquísimo, de un sabor extraordinario. Pues va a vivir produciendo pescado y vendiendo ese pescado y eso le va a permitir, ¿qué?, viajar, dar conferencias, ir a un departamento, reunirse con los líderes políticos y sindicales. Esa ha sido su vida y así lo vamos a ver siempre a Evo.